Germán Valdés Tintan. Germán Genaro Cipiano Gómez Valdés Castillo, Ciudad de México, 19 de septiembre de 1915, Ciudad de México, 29 de junio de 1973, más conocido como Tintan. Fue un famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano. También actor de doblaje de películas de Walt Disney como Los Aristogatos. El Giro de la Selva, donde hizo la voz de Balú y la narración del cortometraje de suspenso Sleep Hollow. Lo caracterizaban su gracia y su versatilidad, pues era un excelente cantante. Hizo célebre en su tiempo al personaje de El Pachuco. Fue hermano de Ramón Valdés, el famoso Don Ramón del programa El Chavo del Ocho, de Antonio Valdés Castillo, también cómico del programa Puro Loco, y de Manuel el Loco Valdés. Su hija Rosalía Valdés fue cantante en los años 1980. Padeció una hepatitis que le ocasionó posteriormente cirrosis hepática complicada y que junto a un cáncer de páncreas terminaron con su vida el 29 de junio de 1973 en México. Al morir no dejaba fortuna, solo un testamento en el cual cojaba a su esposa Rosalía y sus hijos Rosalía y Carlos, que en ese entonces eran menores de edad. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915. Su padre, que era del resguardo aduanal, fue enviado al puerto de Veracruz, donde pasó los siguientes dos años de su vida para después mudarse a la fronteriza ciudad de Juárez, Chihuahua, donde pasó los primeros años de su niñez y en, entró a trabajar en la red difusora local. La imagen del Pachuco en esa época estaba muy marginada por la sociedad que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influido por la cultura de los Estados Unidos. En 1945, el controvertido personaje encarnado por Germán, duramente criticado por José Vasconcelos Calderón y defendido públicamente por Salvador Novo y José Revueltas, llega finalmente al cine con la cinta El Hijo Desobediente. Su grabación más famosa fue la canción Bonita, de Luis Arcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico Pachuco. La canción es interpretada por el gran comediante de la película Músico, Poeta y Loco, en su afán de enamorar al personaje que interpreta su coestelar en la cinta, la actriz Meche Barba. Igual de memorable es su interpretación de Contigo en el rey del barrio, esta vez buscando en la fisión de la historia el corazón de Silvia Pinal. Es también famosa la canción Cantando en el baño. A finales de 2005, el grupo mexicano Malita vecindad sacó a la venta un álbum homenaje llamado Viva Tintán, este disco junto al disco antología, producido por la hija del cómico Rosalía Valdés y una biografía de su padre. La vida inédita de Tintán, escrita por ella misma, pasan a formar parte del renacimiento y revalorización del impacto en la cultura nacional que del cómico se hace en la actualidad. Existe el rumor no comprobado sobre el hecho de que Tintan fue escogido por los virus invitado por Ringo Starr para aparecer en su portada del disco SGT. Lionel Lionel club CLUBBAN Según dicha leyenda, él no aceptó y en su lugar solicitó ser reemplazado por un árbol típico de México, el árbol de la vida. Sin embargo, no existen pruebas fehacientes de dicho hecho o a tal punto que en ninguna fuente oficial de la banda hay alguna referencia al respecto. En el video de la canción Así la Vía del grupo Elefante aparecen clips de Tintan. La canción de Pachuco de la malita vecindad al inicio y al final incluye la voz de Tintan. La canción Pachuco de la malita vecindad al inicio y al final incluye la voz de Tintan. La agrupación venezolana El Pacto en su disco Hyperdense en la curva de San Pablo tiene una canción titulada Tintán sobre la película, lo que le pasó a Sansón. Sus primeros cinco trabajos en el cine los hace por la mano del director Humberto Gómez Landero entre 1945 y 1947, pero la consagración definitiva vendría cuando comienza a trabajar con el director Gilberto Martínez Solares a partir de calabacitas tiernas, convirtiéndose junto a Cantinflas en el cómico más cotizado del país. Hacía equipo inseparable con comediantes de gran calidad, entre los que se contaban Marcelo Chávez, su carnal, Fami Kaufman, Vitola, el actor José René Ruiz Martínez Tuntún y sus hermanos Ramón y Manuel. Entre sus escenas más memorables están las protagonizadas, junto a Pedro Infante, en la película de este último, también de Dolor se canta, la cual es un clásico del cine mexicano. Asimismo es memorable la versión cinematográfica de la novela de don José Rubén Romero, La vida útil de Pito Pérez, junto a Andrés Soler, Anabel Gutiérrez y Eduardo Alcaraz, ya a la pantalla con el título de las aventuras de Pito Pérez. En la década de los 60 comienza a sacrificar la calidad por la cantidad de su arte y sus actuaciones pierden la frescura y la magia de sus inicios, llevándolo a caer cada vez más en los papeles secundarios de películas de poca trascendencia. Sin embargo, en esta época todavía brilla con el doblaje inolvidable del oso Balú en el libro de la selva la narración de Katrina y los dos rivales versión de dibujos animados de los estudios Walt Disney sobre la leyenda norteña Sleep Hollow hacia inicios de la década de los 50 tal vez la más antigua en el cine Grupos de rol latino se han inspirado en él para algunas de sus creaciones como Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Los Nelson, Panteón Rococó, entre otros. En 2010 se realizó el largometraje documental Tintán, producido por el Imi Cine y su hija Rosalía Valdés y dirigido por Francesco Taboada Tabone, donde sus antiguos compañeros de escena le hacen un homenaje.